Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Derecho Procesal 1 del grado en Derecho Semipresencial. Soy Jaime Vegas Torres, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Juan Carlos, y voy a ser tu profesor de esta asignatura durante el presente curso académico.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 En la asignatura Derecho Procesal 1, se estudian nociones básicas sobre esta materia. Trataremos sobre la función jurisdiccional, que es la que corresponde a los juzgados y tribunales, y sobre el proceso, que es el instrumento por medio del cual se realiza dicha función. Estudiaremos también la organización de los tribunales de justicia, las distintas clases de tribunales y el personal a su servicio, prestando especial atención a los jueces y magistrados y a la independencia judicial. También forma parte de esta asignatura el estudio del Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional de gobierno de dicho poder y de garantía de la independencia de los jueces y magistrados. Finalmente, para completar las cuestiones introductorias propias de esta asignatura, trataremos sobre la normativa general acerca de los actos procesales y sobre los derechos de los justiciables, entre los que destaca especialmente el derecho que tenemos todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva.